Amigos y parejas Hoy presentamos Cómo beber sin emborracharte Bienvenidos a otra edición más de amigos y parejas ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo te va? Yo y Scooby les deseamos una linda noche O mañana o o tarde, mañana, dependiendo de qué horas estés escuchando O ¿no? tarde, o, <risa> o cinco madrugada. minutos Milky Way sí. <risa> <risa> Como siempre, eh, es un gusto estar contigo, con ustedes como cada semana eh, Gracias a todos los que votaron esta semana, la votación fue de plano un, una masacre por completo la, el man, la guía del buen bebedor abolió por completo la guía del buen ligador de verdad, te lo juro. Ah, oh, my goodness. Hubo dos o tres personas que esas personas también les mandamos un saludito. Gracias a todos por votar en... General. La guía del buen bebedor. ¿Por qué hacemos esta guía? Porque vamos a pensar que ya... Eh, lo ideal sería que no tomara, pero ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos Bitch. tomando. Eh, entonces, eh, ¿tú tienes alguna... alguna...? Algún consejo que quieras dar así a la audiencia que digas, no, pues a mí me sirve esto, a mí me sirvió esto. Mm. Pero sin distraerte con los juguetes, yo creo que Perdón. sí te los voy a quitar porque... <risa> sí te los voy a quitar porque estás distrayendo mucho. <risa> Les digo, ¿para qué son? Para que no esté tocando el micrófono. No ¡Sí! Sé. <risa> es su culpa. <risa> bueno. La guía, del, el, la guía o el manual del buen bebedor Porque siempre En algún momento de la vida Eres aquella persona que Se pelea, se desconecta Se vomita Se pierde Este Pone a sus amigos en aprietos Los hace ver mucho dinero Entonces de ahí nació la idea de crear esta, esta guía, este manual Del buen bebedor Así es. Que lo primero sería Conoce tus niveles de eh, soporte o de aguante. aguante, exacto. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pues bueno, eh, no puedes ir a un lugar así como así y, y ponerte la este la fiesta de tu vida porque en realidad no sabes cuánto aguantas. A lo mejor aguantas una chela, a lo mejor aguantas dos. De hecho yo tenía un amigo que decía que bebía mucho. Y literal nada más aguantaba este cinco chelas. Entonces le pusieron el cinco chelas porque nada más eran cinco. Y a dormir. O cinco, este. ¿Cómo se llaman estas bebidas? Este. que llevan. ¿Cóctel? Que llevan ron. Bueno, digamos sí, cóctel, ¿no? Ajá. Eh, el cinco brandis. También era el cinco brandis. Porque el cinco, cinco brandis y. Órale, a dormir, ¿no? Sí, estoy. <ríe> ya ya estuvo bueno, concéntrate. Ay. Es que se le mueven sus patitas. Sí, ya lo sé, yo lo compré. Es un Transformer. Sí, ya luego les enseñamos cómo se transforma. <risa> Día del buen bebedor, cielo, estábamos sí. diciendo. Eh, tú has. En tu caso, yo te puedo decir, y a mí me consta que cuando yo te conocí, eh, no tenías técnica, no tenías ese aguante. Eras conocida por ser la amiga de trapo, ¿no? La que siempre te quedaba en calidad de muñeco de trapo Ah, no, tampoco, tampoco ¿Cuántas no, veces? No, no, no digas falsedades Bueno Nunca me quedé en calidad de bulto ¿Más que. Pero sí soy la vomitona La La vomitona La vomitona Pero me dices que una vez te quedaste dormida así a morir, ¿no? Pero ya te conocía, creo Creo que ya hasta andábamos Ah bueno, pero tampoco seas esa persona, porque le no, puedes le puedes no, no, no, no. llegar a... Digo, porque tú te duermes, tú te pierdes, independientemente de si eres hombre o mujer. Eh, y la otra persona, por cariño o por respeto, se queda contigo y pues ya la arruinas de la fiesta. Sí. Entonces al otro día vas a, van, van a estar crudos y tristes. Sí, no, este, eso ya fue cuando te conocí y no sé por qué, como que... Me dabas la seguridad de que sabía que iba a estar y pues yo aprovechaba, ¿no? Fue cuando el, el incidente este... <ríe> que... ¿Eh? Fue cuando fue el incidente este que estábamos platicando la otra vez de... De... De una paleta de hielo. Ah, no. <ríe> ¿Cuándo no. Fue? Ah, fue bueno. Fue cuando la casa de... De, esa, de quién de... Ah, no, pero eso fue mucho después. Ok, vamos. No, eso a... fue antes. No, no, no me acuerdo. Ay, no sé. La cosa <risa> es que eh, un manual de buen bebedor o qué te va a ayudar. Bueno, eh, primero lo primero, si no te conoces, no tomes en la calle. No tomes en la calle porque son, es muy peligroso, pueden pasar miles de cosas. No sé si sabías, digo, este video lo puedes pasar a tus hijos que están en la... Eh, los 14, 15, 18 Porque cada año se vuelven ¡Pubertad! más jóvenes La primera pubertad Son nuevos adultos O simplemente eres alguien que dice ¿Por qué? ¿Qué sea pues aquí vas a saber por qué Somos expertos eh, No tanto Pero sí tenemos un buen camino muy recorrido Como decíamos al principio eh, En tu caso Silo, tú mm, No es que no tuvieras aguante sino que tú este, cruzabas todo. O sea, eso es a lo que nos lleva al siguiente consejo. No te cruces, si vas a tomar ah, sí, algo, sí. Eh, síguete por esa línea. Si va a ser tequila, tequila, si va a ser vodka, vodka, si va a ser brandy, brandy. Porque si cruzas brandy con vodka y luego tequila, estoy casi seguro sí, sí, sí. que soy. no llegas ni a la mitad de... <risa> no, ya no estuviste en la buena. No, esa todavía no. Yo creo que yo no veo. Ah, no fue perla, forloco. Ah, bueno. Eh. Tequila, vodka, sky. Sky, no. Bueno, las sky son como bebidas carbonatadas. No es como tomar refresco, para mi parecer. Para ti, pero ya después de unas con un perla negra, y con una margarita y con un forloco, no. Es, Créeme eso, que no. eso es a lo que me refiero cuando digo no se crucen. No, amigos. O sea, la es lo peor. te echaste todas las películas de Piratas del Caribe. Sí. Te echaste el Perla Negra, el Johnny Walker. <risa> <risa> Chistes <¿Sí? alcoholes. risa> Entonces, esa, esa es una. La siguiente. Dicen que si te tomas un litro de agua antes de tomar, no se te va a subir. Eso es falso. Eh, el dolor de cabeza, la mayor... La mayoría de ocasiones es porque estás deshidratado el, el líquido igual lo vas a perder Porque en algún momento de la fiesta Estás tome y tome y de pronto te paras Y, y no, al, bueno, te vas como borracho a, a miar ¿no? Como se dice vulgarmente Ahí es cuando ya estás perdiendo líquidos Entonces al otro día Como ya no hay líquidos, te duele la cabeza Quieres llorar, quieres vomitar Y le quieres llamar a tu ex ¿no? Bueno, sí. eh, y un consejo que sí te daría yo, personalmente, hacia ti es que si no te conoces, no te avientes al ruedo, así como así. Porque siempre va a haber un amigo o una amiga que te va a decir, eh, pruébate esta bebida, ¿no? Y la pruebas y dices, uh, no sabe. Aguas ahí, aguas ahí porque eh, todas las bebidas alcohólicas deben de saber, todas las bebidas alcohólicas deben de tener sabor, deben de saber un poquito de esas veces que le das el trago y dices, porque es, es importante Para que sepas la cantidad de alcohol Porque ha, ha pasado que te sirven tu trago Y está muy pesado, hasta volteas Tienes la mano pesada Sí A ti te, te ha pasado alguna ha pasado. Ahora, ¿tú tienes una Que te haya salido, una fiesta que haya salido Hayas terminado mal para ti Que digas, uff, fue Un pésimo este, De aquí en adelante aprendo a tomar O algo que te haya pasado Sí, claro, dos cuéntate una para que no quedes mal. <risa> ¿Una? Pues la más chistosa. no es un O bueno, tal, tal vez quiera. no sé. Fue en mi cumpleaños 18, creo. Ajá. Y estuve con dos amigos. Y solo con dos hice amigos, papá. ¿Los demás no vieron? O ya también estaban mal. No, no nada más fue no, fuimos nada más nosotros tres, por eso se supone que era, era algo tranquilo. Uh -huh. De ahí viene mi consejo número dos: no tomes si estás dolido. Ah, ok. Yo quería cerrar con ese el podcast, pero estaba, <ríe> ya te adelantaste. Sí, a ver, cuéntanos. Y ahorita yo. Pues o sea, porque ese idea. día mi amiga y yo nos pusimos sentimentales y empezamos a, a, pues, a tomar algo. Porque se usted pusieron sentimentales Percy Jackson, se quedó sin películas. No es cierto. Sí veía a Percy Jackson. Pero. Nada más tú. ¿Eh? nada sí que continúa. Pues fue mi cumpleaños y empezamos a hablar de muchas cosas. Y pues se pusieron intensas las situaciones. O sea, ¿me la, me la copiaron o qué fue lo que. Me la copiaron en el sentido de que te Champaron cosas o simplemente Se pusieron sentimentales Nos pusimos sentimentales Nos pusimos sentimentales Entonces como que nos dejamos ir al ruedo Así ¡fum! Sin algún tope Sin límites Ni barreras ¿Son espectadores de este podcast? ¿Las dos personas que se fueron contigo? ¡Yes! No digas nombres, no lo digas No merecen ser quemados Bueno, pero si sí fueron ex. ¿Esco? Expuesto. No. No, yo también pensé en esa palabra, por eso no lo dije. Fueron. Espectadores. Vamos, ah, sea, o sea, pero o sea, tú fuiste la que se llevó las palmas en ese, en ese sí, show. Sí, porque. ¿Qué hiciste? A ver, dinos. Porque me quedé en mi baño como una hora. Erupté mucho tiempo. Que esa es una habilidad de Lore <risa> Les voy a decir porque este cuando. Debo... Luego estamos comiendo y se da un golpe de pecho y así como que sube la energía, chupa la energía de todos, así como que Genkidama. Para todo. No seas grosero, me No, no es cierto. No. Pero sí, es Pero los que te conocen saben que no es cierto, que tú no haces eso. Continúa. Bueno, me pasó todo eso... Y se espantaron ellos porque cuando salí, cuando salí, al fin logré salir de mi baño Me dijeron, oye estás muy blanca, te sientes bien Y pues evidentemente no me sentía bien oh. Y yo todavía les dije, déjenme dormir, así lo hacen mis tíos <risa> Ay, no puede Pero ser. no me querían dejar dormir porque yo estaba como tú Pero pues no soy de ese tono Así blanca, blanca, blanca No, pues eh, como dices tú Ese es un buen punto y es muy bueno Y era con el que íbamos a cerrar Pero está bien que lo digas eh, Por lo general La gente que toma cuando está triste Sale mal De plano, desde el principio Porque estás impulsado por un mal sentimiento Como decíamos al principio Lo ideal sería no tomar Pero ya estamos aquí, ¿no? Entonces... Pues si estás muy feliz eh, Bueno, si estás celebrando algo Sí Si no estás... Ah, que por cierto A ver, íbamos a decir algo antes de empezar ¿sí no? eh, Nosotros En ningún momento estamos Haciendo parecer el alcohol Como algo que debes de probar No, no. Eh, De hecho, cada persona que lo prueba Lo hace bajo su responsabilidad es. Este... Si eh, consumes En exceso este producto puedes terminar como un alcohólico y nadie quiere a los alcohólicos, entonces ahí te lo dejo de tarea, es tu responsabilidad lo que tomes, eh, si ya estás tomando y quieres tomar estos consejos para que te ayuden en algo pues adelante, pero ningún, en ningún momento nosotros dijimos vayan y tómense una chela porque se supone que ya todos son mayores de edad y los que no hasta que sean mayores, ¿verdad? Así es, eh, no el... El alcohol es muy complicado. Mucho, muy complicado. Además, Hay que. A lo mejor, si vas a, O eres fan de esos momentos. Eh, disfruta el momento. Pero. No te, no te apegues a eso. Porque sí está muy difícil. Que sí, ¿no? Lo peor que puede pasar. Digo. Quitando un ratito esta atmósfera de. De. Este. <risa> poniendo unos sombríos. Vaya. Así es. <ríe> Lo peor que puede. Es que sí, eh, problemas como el alcoholismo parten a partir de eso. Ajá. De que toda la vida te quiere, quieres tener esa sensación de cuando estás en la fiesta. Que te sientes muy bien. Que sientes que todo. O sea, que, que todo está muy bien. Que tus amigos están riendo, tú te estás riendo. Entonces con el tiempo, más y más te quieres quedar en ese viaje. Ya cuando te das cuenta, ya este. Eh, tu sobrina te prepara un licuadito verde, ¿no? ¿No? Sí. sí. <ríe> Entonces, ya está, ya supongamos que ya estás tomando, ¿no? Ya dijiste, hoy empiezo. Ey, eh, no vayas a lugares abiertos, porque los, los bares son una estafa, pero vil estafa. Te lo puede decir alguien que ha ido a la gran mayoría de bares del centro de la Ciudad de México. O sea, del Zócalo a una parte de Zona Rosa. Eh, y a dónde más hemos ido. ¿Cómo se llama el pueblito mágico que fuimos a visitar? Tecamac. No me acuerdo, creo que sí. Este. Bueno, entonces, la mayoría de bares están hechos para que estés consumiendo ahí. Eh las botellas, la mayoría de ocasiones no van a salir caras, lo que va a salir caro son los refrescos, es más con tal de regalarte eh, con tal de que te quedes ahí, te regalan la comida, y de hecho hace poquitito, eh, eh, ¿te acuerdas cuando salí con, con Anaí y con Larios? Uh, sí, hace como 15 días fuimos a un restaurante en el cual, este literal la comida está súper barata, o sea, hay una promoción eh, tú pagas 180 pesos Y son todas las hamburguesas Que quieras, todos los hot dogs que quieras Todas las palomitas que quieras Este... A mí me gustan de esos A mí también te me gustan de esos evidentemente Pero la comida... Estaba muy picosa, los bonles estaban muy picosos, estaban riquísimos, pero estaban picosos. Sí. La hamburguesa estaba mucho, mucho, pero muy salada, literal, pareciera que agarraron el pan y me lo pasaron aquí en la frente, este pues estaba saladísimo. Entonces le dije a mi compa, le digo, oye, compa, este, no vamos a meterle gol a la empresa, entonces, ¿sabes qué? Este, pues aunque nos pasemos todos a saltos, afuera. Y yo sí, lo hice, mi amigo no. Mi amigo si no aguantó, se, se pidió una, una chelita y ya se la tomó ahí, ¿no? Y yo sí agarré y me compré una coca, un refresco de cola, una coca-cola afuera. Porque dije, no les voy a dar a ganar más. Y así esa fue mi historia qué de rebelde. éxito. ¡Qué rebelde! Esa fue mi historia de éxito, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! Pero entonces decíamos, ¿por qué en la calle no? Eh, se corren muchísimos peligros, entre ellos el alcohol adulterado, eso es lo más peligroso. ¿Cómo puedes eh, checar tú? Ahí en las botellas viene algo que es el famoso sello de gobernación, que es un sello con un holograma. Este sello normalmente viene actualizado, se actualiza cada año. Entonces, eh, te vas a ver... Bien teto, te vas a ver bien, ñoño, pero siempre que pidas una botella, eh, revísala que no esté eh, maltratada la etiqueta, porque si es alcohol adulterado, obvio va a estar este <ríe> uy, un perro. Es un perro. Adiós. <ríe> eh, entonces, eh, eh, el alcohol. Siempre checa lo que no esté adulterado, que la botella esté completamente cerrada, esté eh, sellada Y que la abran aquí mismo Porque si tú no estás en una barra y te la están preparando Puede tener cualquier cosa Entonces, si no sabes eh, tomar como tal No te aconsejo que vayas a estos bares al principio Siempre empieza pues en tu casa, con tu familia Porque, digo, habrá familias que sí te digan No, no, no, no, no han tomado, no Pero... <risa> Lo ideal es que si sí, poco a poco Digo, y ya muy difícil eh, La familia que no Porque antes sí eh, En mis tiempos, sí era así como de No, ¿sabes qué? Este, no pueden tomar, o, o muy raro Muy open mind eh, El papá que sí te decía No, pues sí, este, venga Tomen, lo que me recuerda Que en algún momento yo tuve mi Anécdota de mala copa Esto ¿Qué? ocurrió en casa De un amigo que tiene muchísimos años que no veo. Igual, o sea, de esas veces que estás chavo y que no sabes cómo, cómo funciona el alcohol como tal, ¿no? Porque aparte es como que tú le tienes que ir calculando. O sea, digamos, ahorita ya te echaste dos y te echas otras cinco en un lapso de una hora. Entonces dices, no, pues ya, acabándome estas cinco, voy a descansar media hora, cuarenta minutos, en lo que platico, en lo que bailo. Este, lo que como porque también es importante comer pero eh, calcularle porque si te llenas mucho el estómago va para afuera entonces solo come una parte hasta donde ya te sientas normal y ya entonces esa ocasión yo recuerdo que en casa de este amigo eh, pues eh, los tragos empezaron a llegar solitos y ya se había ido toda la gente. Nada más quedamos eh, él, yo y sus hermanos. Este. Y en eso. Él ya tenía experiencia. Yo no tenía experiencia tomando. Entonces saca. El... Ni siquiera fue un caballito. Se fue directo de la botella. Y me dice: Este. No, pues un trago. A ver cuánto aguantes. Yo en la vida había tomado tequila así. Solo no sabía cómo sabía. Entonces, este, agarro y literal le tomo y empezamos a contarnos uno, dos y uno, dos, tres, uno, así, no me acuerdo hasta dónde llegamos. La cosa es que si este, permítanme porque alguien se estaba en mi casa y activó la bomba. <risa> Entonces, eh, pues sí, terminó muy mal, me corté la mano, tiré un lavabo. ¿Qué? Eh, sí, me corté la mano De hecho tengo Una cicatriz Creo que es No sé si es esta No sé si sea esta o no El chiste es que tiré un lavabo Este Y uno o dos años después Durante su cumpleaños de esta persona Este viene, el lavabo? No Viene su papá Bien serio Y me dice Hijo eh, yo sé que eh, Disfrutas venir Aquí a la casa, ¿no? De Marquitos Estamos protegiendo su identidad Pero... Eh, ah, porque había otro chavo también Que también se pues, Pasaba mucho, pero él sí hasta la fecha ¿eh? Eh, Y le decía yo, yo sé que ustedes disfrutan mucho el tomar Y el todo, hacer todo eso, ¿no? Pero pues, a Jehová no le gustan Los borrachos, ¿no? Eso <risa> sea, de Jehová lo estoy este, aumentando yo, ¿no? No le gusta, no, es que no pueden venir y hacer, digo, pueden venir y hagan, tomen, dice tomen, coman, pero pues, no hagan lo del año pasado. Y efectivamente, <risa> o sea, en ese año agarré tanta, este, mucha experiencia, ¿no? Eh, digamos, ya estás borracho, ahora, ya estás borracho, ¿no? Ya tomaste, ya estás borracho, ahora, y es normal que todo se mueva, es normal que todo te dé risa. Eh, pero Debes de repensar las cosas mil veces Porque eh, yo sé que Estando borracho te parece buena idea Burlarte del oficial, porque él trabaja ocho horas Y tú no pero, O incluso eh, Ya te, te anda por ir al baño Y ves un, una esquinta Y dices, ahí se ve tensador Ahí se, se ve bueno Y ya vas haces pipí pipí Cuando menos te das cuenta ya está el oficial atrás de ti ¿no? Es que paso amigazo Y ya te van a suben, ¿no? Sí ¿Alguna vez has tenido problemas tú con la ley? <risa> Yo no, pero por mi papá, sí Pero pues la pensión alimenticia solo es problema de él, no tuyo <risa> No, pero ¿por qué hizo eso? También se miró en la calle Sí ¿Estando contigo? Háblale al micro Fue, de hecho fue peor porque íbamos Se o sea, no Salimos hacia donde él vivía y era un camino largo, entonces era pues, un camión y pues íbamos cuatro Ajá. y mi papá, estábamos en un semáforo y mi papá pidió permiso para bajar y él muy sonso hizo en un lugar muy abierto <risa> donde fácilmente lo vieron. Y pues mi mamá se dio cuenta de que ya se estaba tardando Y entonces se acerca al chofer y le dice Oiga, este pues yo sé que vienen más personas y todo Pero la verdad ya estamos muy lejos de nuestra zona Entonces no sé si pudiéramos esperarlos un poco más Sí, oiga, y fue cuando el chofer nos dijo, todavía bien humillante el asunto, porque agarran y nos dice... Pero señora, su esposo ya lo agarró, ¿verdad? la patrulla. <risa> y pues no inventes, nos tuvimos que bajar. Y luego nos metieron a... No manches, esa vez sí me espanté porque nos metieron todavía en una camioneta toda fea. Una, una perrera, ¿no? Le dicen? Sí. No, a mí me pasó una. Igual no, con sea. un amigo, teníamos... O sea, no estábamos ni tomando esa, y esa ocasión fue de mala suerte porque literal, este, estábamos cerca de un metro y digo, también tenemos la culpa porque ya antes hemos ido a hacer pipí ahí digo, no vamos juntos, no vamos juntos, pero como mmm, los baños ya están cerrados a esa hora, pues sí es así como de no te puedes ir en toda la línea del metro pues aguantándote, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues ya, hicimos. Y hace, pasa primero el al baño, bueno, hace pipí, pues. Y, este, y ya, ¿no? Y me dice, ya, cámara, dale. Y en eso, pues ya se quita él, me pongo yo, y pues ya voy a hacer pipí, ¿no? Y en eso, este. Escuchamos una sirena, ¿no? Le pagan, ¿Eh? Y así de. Oh. Y, y, no, y nos dicen, no, ni corran, ¿eh? Ni corran. Y ya cuando bajamos, porque tuvimos que bajar la calle. Ya escuchamos, eh, nos dice uno de los policías, pero así como en las series Nos dice, tenemos reporte de dos jóvenes eh, que corresponden con sus este, descripciones Que están asaltando aquí y nosotros así de... Ah, caray. Qué, qué mala suerte, ¿no? Qué mala... Y ya dice, pero pues a ustedes nos vamos a llevar porque están orinando ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Okay. Que ni siquiera fui al baño esa ocasión <ríe> o sea, nada más fue mi amigo... Y nosotros, pues, sí, si, si este. Pues no, como te diré, no pudieron llevarnos como tal porque no se comprobó nada. Y también creo que llegaron a un acuerdo, que digo, tampoco está bien, porque pues si ya te agarraron, pues ya ni modo, ¿no? Ya. Sí. Ahora, muchas veces estos oficiales, porque ellos fueron los que dieron pie. Porque la hacen larga, ¿no? Porque en vez de decirte, no. No, es que no tendrían ni por qué decirte, o sea, simplemente es así de ya súbase a la a la unidad y vámonos. Pero ellos estaban así como de, híjole manito, pues, ¿cómo le vamos a hacer. Mira que son este. Son 72, no, 72 o. quién sabe cuántas horas. 72 horas, este. Pues ahí en el tambo. O son como 3 mil pesos de pura de multa. ¿Cómo le vamos a hacer? Y así como quedando pie a que nosotros lo hiciéramos, ¿no? Y así de bueno, pues ya tomé este tanto, ¿no? Y acabando, este. Le digo a mi compa, oye compa, me presta 5 pesos para ir al baño. <risa> <risa> y ya me prestó cinco pesos y terminamos yendo al baño. Terminé yendo al baño también. No hay mente. <risa> Por eso, o sea, pero te digo, nunca es buena idea. Eh. Ponerte a, a pelear porque eh, el alcohol es como una. este Es como una novia tóxica. Es como la, la esposa de Will Smith. Que te, ¡Oh, Jesus. que te dice: No, no me vas a defender. Ya viste que me está viendo feo. Ya viste que se está burlando de mi pelona. Ya viste. <risa> ¿Ya, ya, viste ya viste que te está viendo feo ese hombre de 2 metros 10 musculoso y que viene <risa> armado. Y tú midiendo unos 1.50 y que apenas si puedes caminar No, no, no, ya viste que traen la misma ropa Y a las mujeres, ay no, tenemos la misma ropa Y se enojan, ¿no? Por eso es importante, digo Ya pasando con las estafas de los lugares Este, vale, ya estás en casa de tus amigos No te duermas No te duermas a menos de que ya los conozcas bien Tú, Muy tienes, bien. tú tienes a tu bandita no a tus tres a tus tres o dos este pilares que sin contarme a mí no pero tienes a tus pilares que dices ah yo con ellos sí me quedo dormido y no pasa nada exacto eh, pero ya son amigos que pues conozco de hace mucho tiempo. sabes cómo se ponen también no, no... exactamente y también sí a quién en su debido tiempo voy a cuidar yo o quién se me puede cuidar o sea a quién nunca se le sube a quién sí entonces también todo eso son como cosas que tienes que llevar en mente porque debes de conocer también a tus amigos o sea deben de si van a salir que sea en grupo de preferencia y con gente que ya conoces sí y con amigos que sean Amigos que... Y parejas, ah, no es cierto, este... Perdón. Sí, próximo. también. <ríe> entonces con amigos que ya sepas eh, todo de ellos y ellos... Eh, todo, todo de, de ti. ti. Exacto. Desde donde viven hasta... Sí, todo, todo. Incluso si puedes conocer a los familiares, mucho mejor. Entonces, este... Ups. Yo, por ejemplo, con mis amigos que salgo y... y y me voy así como de fiesta. Pues son amigos que ya precisamente conozco, conozco a su familia. Los conozco a ellos de mucho tiempo. Ya sé cómo son en ese aspecto. Sí. Entonces este, ya sé cómo se empiezan a ver cuando ya ya, ya se están... les está subiendo. Sí. Ya se están entonando. Entonces desde ahí. Desde ahí y tú mismo también ya te debes de conocer ya cuando empiezas a hacer ciertas cosas es... no ya, ¿Qué es cuando, ya, ya, se ven el, me estoy cuando poniendo... ya te ves en el espejo no te ha pasado sí qué pasa si estás como que y como que me veo algo raro pero no sé qué es sigamos estás borracho <risa> <risa> <risa> y ya no eh... no cuando intentas ir, mmm... no en, sí los está hombres, bien, en los hombres sí está es bien. Cuando... En los hombres es cuando estás apuntando para no hacer ruido, pero ya cuando... ¿Apuntando? Ajá, o cuando haces pipí. pues. Ah, ok. Cuando haces pipí para... Y vas bien, no haces ruido, ¿no? Pero cuando ya te sientes malo, ya estás medio desinhibido, es así como que saca la metralleta. Ya quieres hacer ruido. Esa, esa es otra. Ahora, muy importante, técnicas de supervivencia para borrachos. Eh. eh por lo general, siempre guardas 50, 100 pesos ah, sí, en otra parte. Sinceros. Nunca te quedes en ceros. Nunca te quedes porque no sabes cuándo vas a necesitar regresar. Mm, honestidad también a las a tu familia, a tus hermanos. Necesitas forzosamente tener a alguien en, que en quien confiar. Y que te pueda pagar un Uber de regreso. Ahora, también no te pases de lanza y te vayas de fiesta al último infierno del mundo. Si hay o tienes tus tus 50 pesitos son para que en caso de que si a lo mejor eres novia de alguien y te peleas porque resulta que es un estúpido, este... <ríe> pues pides tu coche y te vas este o en caso de que vengas con alguna bandita de amigos nuevos y de pronto te voltean o incluso se van porque se van a ir a echar pata o pasión y te van a dejar ahí es importante que que no deje, no te quedes en ceros, también es muy importante que cuando están haciendo la cooperacha no des todo no créeme que no vas a entrar en el grupo por dar todo, o sea por decir yo pongo una botella a menos de que tú la quieras poner o tú te conozcas y digas yo tomo un montón prefiero no tener limitaciones y pues, pongo una botella completa, ¿no? Bueno también déjame decirte que ahí podría entrar el de la criptonita de a lo mejor si ellos quieren tomar algo que a ti sí te pega muy intenso. Si ¿Compras otra que? No te si pegue. tienes posibilidad pues te compras algo que sepas que con eso te puedes sentir bien muy bien pensado y no irte a un extremo entonces Exacto. también eso nos ayuda a, a este pues a cuidar de nosotros con responsabilidad ahora para todos aquellos que trabajan si un día te vas de fiesta y te sorprendes porque a las 12 de la noche ya te moriste no te estás haciendo viejo, créeme que no te estás haciendo viejo, simplemente llevabas ocho horas parado, no comiste como deberías, no dormiste como deberías, entonces es normal que te vayas a quedar dormido, divina juventud aún está ahí, pero también no te pases, porque antes eh, eras alumno o eras estudiabas o trabajabas en un lugar de medio tiempo eh, y bien te podías ir porque no estabas cansado, ahora sí lo estás, entonces es normal que vaya a pasar sí sí sí y algún día te, y te pasará a ti y a ti <risa> a mí no me ha pasado verdad no no no, no, no, no, no, no para no. nada nunca no <risa> no qué decir <risa> otra regla de supervivencia sería aléjate de los problemas porque no si tú te conoces eh, bueno más bien si tú exacto si tú te conoces perdón es que me contradije ¿Y sabes cómo eres? Que no te gusta, eh, vaya, que eres una persona tan introvertida que el extrovertido te cae gordo Porque no sé si te ha pasado, que, digo, tú y yo somos algo extrovertidos, pero, eh, eh, ¿sí sabes qué es eso, no? Sí Que muy sociables, ¿algo? Más bueno, tú digamos que sí, ¿no? Con mi grupo personal. Eso no es ser extrovertido. <risa> ya son tus amigos. Bueno. Pero bueno, digamos que tienes que conocer a alguien, ¿no? Ajá. Este, si es al, Si tú eres de las personas que no les gusta o les cae mal el que se quiera hacer el chistoso. Porque en una fiesta no puede faltar. Aléjate de él. <risa> aléjate y siéntate. Y ya si te busca, pues. Ahí ya te tocará a ti decidir si te metes o no. Ahora. Lo ideal sería no pelear, ¿por qué? Porque ya estando tomado, cualquier cosa es buena idea. Y peligrosa. Muy peligrosa, tanto para ti como la otra persona, ¿no? Porque digas, sí. ahora voy a dar la voladora, y te caes y... Sí, claro. O, en el peor de los casos, puedes llegar a matar a alguien. Sí. Que eso se da muchísimo. Como no tienes una idea, lo cual es muy preocupante, porque se supone que México es el país de albañiles borrachos. ¿Y qué pasa con esos albañiles? Ya no saben tomar. Eh, otra cosa que es muy importante que tomes en cuenta es que eh, si no te no trata de no irte tan lejos de tu casa o trata de saber dónde estás o que sepas cómo ir y cómo regresar. Sí. Ves que siempre yo te he dicho, ¿no? Cuando vamos a algún lugar, oye, y si hay que salir rápido, cómo nos vamos. Que tú dices, no sé, no sé, no me importa. No sé, un caballito <risa> <risa> Pero pues en el momento Sí sabría mm, Ya estando mal uno Quién sabe es que, este... es que por eso no debes de ponerte Tan mal exacto Y como consejo también sería Que este siempre que Vayas a un, a un lugar así Pues que sea Casa de alguien que sí conoces No porque tu amigo lo conozca Ah, vayas sí. tú, o sea, que si vas a ir a casa de alguien, que sea de tu amigo directo, no del amigo de tu amigo. Eso se parece mucho a... a este, ¿Te acuerdas de ese caso que estuvo hace unos meses? Sí. De un chico en un coche blanco que literal eh, arrolló a dos chicas y creo que una oh, se murió, sí. la otra creo que no. Ajá. Creo que no. <risa> eh, o sea, la historia de este, de este cuate eh, era amigo del amigo. O sea, él era un colado Y lo invitaron, el cuate hizo feo Porque sí, porque no Se sube al coche, digo, también las chicas No sé por qué estaban abajo Al menos esa, a menos de que sea otra Versión oficial eh, No sé por qué estaban ahí deteniendo Al Brian y pues, tal que Acelera y se va y pues, mató a una Entonces no te pongas en riesgo sí, eh, Dicen por ahí Que el cobarde es el que sobrevive Sí, efectivamente, y a mí me queda claro El cobarde es el que sobrevive <risa> A mí no me da pena, no me da miedo Al contrario, ¿por qué? Porque me esperan en casa Me esperan en casa Me esperan en casa de, de mi novia De mis amigos y parejas Este... <ríe> me esperan en muchos lugares, no? entonces eh, Si te tienes que estar Peleando, eh, no No, no está muy bien que digamos Lo cual me lleva A otro punto ¿qué es? Si estás eh, Recién este Pues enojado con alguien que va a asistir de preferencia, mira. No vayas. Por un día que no vayas, no te pasa nada, ¿no? Y arreglan pues tus problemas con la persona en tu sano juicio. Porque, o sea, si si de plano, o sea, si tienes de un grupo de amigos. Grupo para los que no les... Pero pues tú te acabas de enojar con alguien. Y te conoces, y sabes que a lo mejor eres de carácter fuerte, o eres explosivo, o esto. es. La o palabra. al revés, <risa> o conoces a la otra persona, y sabes que es así, sabes que mejor evítate problemas, no asistas, este quédate en tu casa, más tranquilo, relajado, sin malas caras. Imagínate. O sí, sea, dividir también a tus amigos. Porque pues, si son del mismo grupo, también imagínate cómo los vas a poner. O sea. Este. Pues también eso creo que sería otro punto muy importante. Y eso nos lleva al siguiente punto. Ay caray. Cuídate. Cuídate. Porque siempre hay uno. Eh, que es el malacopa. siempre. Porque Pues porque está deprimido. Porque su vida es muy complicada. Porque tiene todo y él pues, no sabe cómo eh, no sabe de qué quejarse. Este no, sa no sabe por qué sufre pero sufre. Eh, un millennial, ¿no? ¿Es un millennial ya salpicando para todos lados. Entonces, eh, si ya has salido con esta persona y sabes cómo se pone, sabes que no vayas en realidad, porque digo esto se llama el manual del buen bebedor. Pero seamos sinceros, ¿qué mejor regalo? que despertar en tu cama con todo tu dinero, eh, sin dolor de cabeza, descansado, porque en ocasiones con tal de ir a la fiesta eres capaz de dormir en el suelo, eh, pasar fríos, despiertas sí. con 50 pesos después de haber cobrado casi 3 mil. Con un olor muy... Ah, sí, el olor muy, pésimo Muy, Que ¿Qué digo? Reconocimiento especial a las personas que ponen su casa, te voy a decir Ay, Porque sí. esos son unos verdaderos guerreros a menos de que su mamá les limpie Si es limpia su mamá no se merecen nada bueno Pero sí, las personas que sí... Lim... Me consta porque yo he conocido varios que viven solos Digo, por ahí conocí un inútil que vivía con su abuelita y su mamá Y a él sí le limpiaban todo Este... Pero hay otras personas que sí, es así de que este ya son estás ahí bien contento tomando este y ya de pronto dice 4 bueno, de la mañana y empieza así como que bajita la mano pues, a recoger las latas, a este, quitar los vasitos de las personas que ya no están, los vasitos, las botellas. Esas personas pues, sí entienden la responsabilidad ¿no? de que yo lo hago y pues, yo lo tengo que limpiar. ¿Verdad? ¿Tú? Yes. Sí. Aplauso para Aplausos ellos. para ellos eso Muy bueno Entonces eh, ya casi para terminar Porque es un, el tema que sigue es un poquito Amplio Y oh, tú lo estabas esperando <risa> eh, No voy a tener que amarrar a Moqueizo <risa> <risa> eh, En teoría como decíamos al principio Solo toma si estás bien sí. Si te sientes bien eh, Si estás celebrando algo Que también no tomes decisiones eh, estando muy contento Ni muy enojado Porque estando muy contento Eres capaz de decir este No, si sí, yo les voy a pagar a 10 más Quieres trabajo, te lo doy Y ven y mañana y... Lo, Los que te dicen No vayas, no vayas, yo te pago ah, tu día Los que te dicen Que no vayas a trabajar, no, no, es una mentira total en, eh, Otra cosa que sí, eh, antes ya para cerrar, antes de cerrar, perdón A las fiestas no se va a ver morras chidas La verdad Te voy a decir por qué eh, Por lo general hay uno o dos amigos Que dicen, va a haber morras chidas eh, No es el lugar eh, Ya no estamos en esa época En la que eh, debe de haber morras chidas No, o sea Puedes estar con un solo amigo Dos amigos Platicando, distrayéndote eh, pues sí, tomando. Pero ya no existe el murras Chidos. Porque. Pues ya, ya no son tiempos. Ya. La, poco a poco. Y digo que bueno. Están desapareciendo estos lugares. Que a mí se me hace de muy mal gusto eso. No sé si has visto esos eh, bares. Que dice. Este. Digo, no sé, tal vez es un punto. También es un tema de debate. Que algún día tomaremos. <risa> Pero. ¿Tú qué piensas de esos lugares que tienen afuera este, letreros que dicen Mujeres no pagan cover o mujeres chidas entran gratis? ¿Tú qué piensas? Tú como mujer, yo como hombre digo ¿Por qué, no, yo, no entro. ¿Por qué uh -huh. yo tengo que pagar eso? Porque son covers de 350 En un bar aquí en Zona Rosa yo pagué cover Y fueron 50 pesos y las chicas no pagaron ¿Qué oh, piensas de esos lugares? Pues yo no entro ¿No? no, porque de alguna forma Se van a cobrar No, o sea, no, no es como que Este... Pues apunto Que a lo mejor no llega A un extremo <risa> Sí, te fuiste muy a la ley Pero ¿no? pero pues es que la verdad Ahorita <risa> la situación no está Como para ponerte en riesgos <risa> Como que para ir a la <risa> Sí, no, o sea, desde el lenguaje De cómo están Colocándolo es como que algo no pinta muy no bien. No está muy bien que diga Exacto. Y pues también a lo mejor tú no el bar, pero pues los que ya están entrando ahí que están leyendo este letrero, pues también sí. no sé qué puedes esperar también. No sabes, con, al final del día no sabes quién está sentado al lado de ti y qué puedes esperar de esa persona. Sí, eso Entonces. nos lleva al siguiente punto, ya para terminar, porque lo iba a decir y se me olvidó. <risa> eh, estas bebidas nuevas que están saliendo, y eso se lo digo a mis este a mis compañeros de edad, a los que ya tenemos por ahí de 26, 27, 25, 24, que ya estamos cruzando a esa adultez joven guión... Eh, ya deberías tener en casa propia Este... <risa> Estas bebidas son Muy fuertes y mmm, Lo que decíamos la semana Pasada, el efecto Que te dan no es el Efecto de, ya yeah, eso está Chido, vaya, no, o sea El efecto que te dan es como de Dios mío, ¿qué está pasando? <risa> y no se siente Nada bien, y al otro día, peor Entonces, pues mucho cuidado, estas bebidas no entiendo por qué no están prohibidas cuando es más que obvio que son muy peligrosas. O sea, si la misma bebida energética es peligrosa con alcohol, para todos aquellos que. Ay, me fascina el pitufo con su bolsa Gucci y su pitufo. Lleva <ríe> vodka y lleva bebida. Este. Ay, traina la vende aquí. Con la cara de sucia ¿no? Porque le dan huevito Este, no que no es malo cenar huevo ¿Verdad? Porque está Anda caro, cenar, anda caro Vamos a cenar huevo Pero eh, Pero lo que me refiero es que Las bebidas Normalmente No, no es tan buena idea combinar Estas bebidas con alcohol eh, Hay cosas que uno no sabe de sí, a veces estás malito el corazón Y no lo sabes y ya cuando te das cuenta ¡puff! Entonces, eh, todas estas, estas eh, consejos son con la finalidad de que si por curiosidad quieres hacerlo o, quiere, o simplemente porque te invitan y a veces la misma familia como que no te permite experimentarlo por cabeza propia, sino que simplemente es no vas, no vas, no vas y sale peor el asunto porque muchas jóvenes se van sin permiso entonces y por el papá en su afán de no de protegerlo de, no es que no tiene que pasar por ello papá, señor, va a pasar por ello y si no es hoy va a ser mañana, si no es en la prepa va a ser en el trabajo va a ser en alguna fiesta del trabajo eh, entonces mejor que vaya aprendiendo desde ahorita en tu casa, contigo que si se pone a vomitar, tú lo vas a cuidar, aquel día de mañana un malandro lo esté cuidando y que cualquier otra cosa le pase, entonces sí. ese es el motivo de ser de este manual si tú eres un padre joven y ya tu hijo anda como que con la inquietud, sabes qué digo, tampoco te pases de lanza si tiene 10 años, no lo vas a poner a tomar no, no, no, pero si ya ves que de pronto pues llega, porque hay señales, o sea cuando vas empezando como que en este mundillo de, de pronto tomar la jarra, como que te das cuenta cuando los jóvenes empiezan a hacerlo. Se empiezan a llegar tarde, empiezan a ocultar un poquito más sus mochilas. Eh, nunca masticaban chicle y ahora los ves masticando chicle a todo rato porque... O holes. Algo están... O, ajá. O Halls. Que no debemos de decir marcas. Queremos trabajar con ellas. Ah, bueno. Estas pastillas... ocupan Para chupar boca. ¿Qué? No, las salvavidas. Oh, también es una marca. Entonces, como decíamos, <risa> <risa> como decíamos... No, es pues tener que poner pip. Pip, pip, pip, sí. Eh, entonces, pues mejor hablar directo porque muchas ocasiones es la bronca que los hijos o hermanos o primos se van muy lejos y si no sabes dónde están ellos mismos a veces se ven en aprietos y con tal de no tener problemas no avisan y se agarran de las personas incorrectas y ahí es donde empieza la desgracia ¿o no? bueno yo creo que también como papá tendrías que saber quiénes son los amigos de tu hijo y tener sus contactos porque pues a veces este como hace rato no dije ay de tu grupo de amigos a lo mejor casi siempre hay uno que siempre está consciente entonces quieras o no Si ya te escapaste De tu casa Y tu papá se dio cuenta Pues si tiene el número Va a ser más fácil contactarte Más fácil saber de ti Ahora si ya te escapaste Pues también Bueno ya estoy en el lugar Que puede pasar Pues avísale Uh -huh. no, ya, Llego sí te digo, regresando si te va a tocar tu frieza. Sí, ¿sabes qué? Perdón, me ganó la tentación, lo siento, aquí estoy, estoy Mejor bien. Pedir perdón que pedí permiso. Sí, pero, pero siempre hay que decir dónde, dónde estamos. Exacto. Ahora si no le tienes la confianza a tu papá, a tu tío, a tu abuela, no sé. A tus hermanos. A tus hermanos, a tus, a tus primos. Pero no a cualquiera O sea, no. eso sí Y de hecho es algo que queríamos Que siempre, ya van varias veces que lo decimos aquí Este El mundo aún no es Ese mundo que están peleando No solo feministas eh, No solo Por este Comunidad LGBT Cualquiera, el mundo no es Todavía ese mundo tan ideal Que se están imaginando, aún no está Eh Habrá una parte que ya entendemos que hay cosas que no debes hacer pero aún están los padres, aún están estas personas de generaciones pasadas que no entienden que hay cosas que están mal o cosas que actualmente se ven mal. Entonces hasta que llegue ese punto mira cuídate tú, cuida a los tuyos porque te están esperando y a pesar de que en tu familia te digan no es que tú no te vas a ir con ese borracho, no es que esta, no es que el otro. Lo único que están haciendo es cuidarte, Entonces eh, Se los vas a agradecer el día que no estés muerto O muerta ¿no? Así es Pero bueno, vamos a continuar eh, Porque tenemos esta nota Aquí en este ¿Cuál es la nota? ¿Quieres que lo lea? Sí. Yes. Ok, primero un pequeño contexto Y rápido porque ya llevamos 50 minutos Así sí. Sí, ya se sintió Ahora sí, ya me cansé Ahora sí el pequeño contexto, como todos sabrán, estamos eh, a recta, así rectísima final de cerrar el caso Amber Heard contra Johnny Depp o Johnny Depp contra Amber Heard eh, para que no haya problemas, o Mera contra Jack Sparrow, ¿no? <risa> eh, lo que llama la atención es que, y digo, desde mi muy peculiar punto de vista y... Eh, Arriesgándome a que una este, Johnny Depp Lieber se moleste No vamos a decir quién es Pero antes de dar la nota Algo sí es cierto O sea, eh, a todos se nos está olvidando Que eh, tanto Johnny Depp como Amber Heard Tienen problemas eh, Problemas de sustancias, de adicciones Que pueden ser cosas diferentes Sustancias y adicciones este, están incurriendo en varios delitos Entre ellos este, amenazas Tal vez no golpes Pero el simple hecho de amenazar a alguien Es un delito Entonces en este caso yo sí te puedo decir Que este, para mí no hay un culpable y un inocente O sea, tendría que ser ambos culpables Porque sí, ambos están haciendo cosas que eh, Están pésimas mm, Ninguno de ellos ya debería ser catalogado como modelo a seguir. Si sí, serán muy humanos, el señor se irá eh, a los hospitales de niños enfermos y todo, pero este, como tal, no es una persona 100% inocente. Yo nada no más digo. Eh, entonces, ya a punto de terminar el, ju el juicio. El juicio que se lleva aquí en Norteamérica. Porque se llevó uno en Europa que también está lleno de irregularidades. Porque ahora resulta que Amber Heard se fue a comer con la esposa del dueño de este periódico. También salió a la luz que el, creo que son familiares el juez y el, del, y el de este periódico. O se salieron muchas irregularidades, ¿eh? En las cuales pues sí dejaron mucho, muy mal parado a Johnny Depp. Pero aquí en Norteamérica las cuestiones son diferentes, porque son... Para empezar son continentes diferentes ¿no? Pero bueno, ahí te va Amber Heard perdió ante Johnny Depp La actriz toma una polémica decisión ¿Cuál fue esa decisión? Eh, el juicio de Amber Heard contra Johnny Depp Sigue generando mucha repercusión A partir de varias historias Que nos hemos ido enterando a partir de esta instancia Y ahora sorprende la decisión polémica Que ha tomado la actriz ¿Pero cuál es esa decisión? La actriz decidió prescindir de su equipo de relaciones públicas, o sea, los despidió y a medida de que Amber Heard se debe a que consideró que estaba, siendo, estaba recibiendo muy malos titulares dentro de la prensa y que en definitiva no la estaban favoreciendo en nada. Eh... También hace unas cuantas horas se dio a conocer que eh, los, los abogados de Amber Heard intentaron desestimar el caso. Ah, sí, lo escuché. Es, eso de desestimar el caso es así como de, bueno, pues yo creo que ya cada quien se va con su balcón. Entonces, eh, yo digo y reinsisto, están, están glorificando muchísimo a, a Johnny Depp, también tiene su, su culpa. Pero algo que sí es cierto es que al señor se le negaron muchísimas cosas. Digo, hay gente que dice que, que, por, qué ya, que por qué sale en Aquaman este Amber Heard. Lo que pasa es que ya está grabado y no tienen así como que el presupuesto para volverlo a hacer. De hecho, alguna por ahí comentaron en una proyección que nada más se le sale como 5 o 10 minutos a lo mucho en toda la película. Entonces... Eso habla también de hasta cierto punto esta injusticia ¿Tú cómo ves? ¿Qué piensas del caso? ¿Hay o hubo alguna injusticia ahí que digas No no están siendo parejos? ¿Qué piensas? A ver, no. mm, pues pues es que según yo iba a salir piratas del caribe Y ya no salió Sí va a salir, pero no con él pues por eso, entonces pues si no va a salir Piratas del Caribe, pues que no salga, o no sé, más bien que salga sin ella, ¿no? Oh, ah no, sí, o sea por eso, que no salga en, sí, Ajá. para no echarnos a los fans de Warner encima no, no, no, no, o sea, es que sí salgan las películas, pero que salga Emilia Clarke. <ríe> Le pero, queda bien pero, el personaje. Pero Emilia Clark ya está fichada para Secret Invasion de Marvel. ¿Ah, sí? Sí, ya, de hecho creo que ya está sí grabando. Pero sí se ve bonita de mera. Pero ya está con Marvel. <ríe> pues, una parecida. Bueno, eh, <ríe> la, la cuestión es que yo siento que tal vez, digo, está medio confuso, pero... Aparte de todo el ruido que se hizo, porque se hizo muchísimo ruido sí, este, bastante. de que si salía o no, también pienso que dentro de todo estaban siendo mucho muy injustos con eh, Johnny Depp, porque le quitaron papeles, o sea, de Animales Fantásticos literal lo recastearon a plena película, este lo quitaron Qué de feos. Piratas del Caribe, eh, en su caso pues él ya no quiso entrar también porque ya las últimas de Piratas ya no, ya están pésimas De hecho, a mi parecer la Para mí es 1, 2 y 3 Y ya, ya la 4 y la 5 No existen, se murieron, no las conocí ¿Ya ni me acuerdo si las vi Si ¿Sí las viste Pero creo que sí Todas las disfruté <risa> Pero sí, a mi parecer Tal vez, ¿cuáles son tus predicciones? A ver, ¿qué, qué va a pasar? Pues no sé, yo Predico que Johnny Valor Ajá o sea, ya tiene mucha... Y como lo dices, sí, la verdad es que sí ha estado muy, muy intenso. Y pues sí, las fans de Johnny han estado duro, duro, duro contra que su amabilidad y todo esto. Entonces yo digo que sí va a ganar. Pero esta cuestión de Johnny Depp no solo es de él. O sea, siempre ha habido como que esa esa debilidad de muchas, digo, es... Aquí en México es el Brian el que le encanta a la gran mayoría. Pero también hay muchas mujeres que les fascina el, el dulce desastre. Porque así creo que es un término. No, ¿cómo le dice? No me acuerdo. El chiste es que les fascina este dulce desastre. O sea, que no tenga un rumbo fijo. Pero, ay, es que lo ves tan caótico. Pero a la vez tan genial. Tan, tan, bello. tan bello. Tan este, ¿Cómo se dice? ...tan improvisado, tan auténtico... Que, ...que quieres tú... ...no, y no sé, muchas mujeres... ...si quisieran estar... ...o tener a Johnny Depp para intentar controlarlo... ...y así, no, yo tendría las riendas de tu vida... ...para que seas... ...ay, no, no pero... ...si es no que... las tiene él, tú las vas a poner... ...no, pero, o sea, muchas mujeres piensan así, ¿no? ...no sé si está. ...pues yo solo lo amo, pero... ...pero, mi... o sea... pero no le iba a cambiar la vida, ¿no? Manches? ...mis predicciones para... Este, eh, ...el juicio... Siento que sí O sea, ojalá A mí, a mí no me, nada me gustaría más Que este El juicio terminara De un modo en el que sabes que Ambos son culpables eh, Ambos tienen que tomar Terapia, tienen que Ah bueno, eso sí, yo creo que sí. Ambos Ahí tienen sí que... que Que ser como muy rígidos Bueno, pon tú que si, gana, si le dan el gane A, a Johnny terapia los dos por separado, sí o sí. Que ahora no es una contrademanda de Johnny Depp contra Amber Heard, o sea simplemente es la versión del caso que pasó pero hacia en Norteamérica, donde sí vale algo porque eh, si al otro lado del mundo dicen que mi mesa huele a chilaquiles, pues aquí no va a afectar en nada. ¿no? <risa> que si hubiera aquí de verdad un, un juzgado de y, y entrar en sesión porque esta mesa vuela chilaquiles ah ok aquí sí afecta no pero pues en Europa son así que en Europa que no uh -huh. mi predicción es que va a ganar eh, va la Amber Heard va a perder un montón de oportunidades que tampoco se trata de eso tal vez eh, haya un segundo este juicio pero ahora sería como que intentando desestimar muchas pruebas que se utilizaron en contra de Johnny Depp pero si sí, sí. mm, sí, yo siento yo siento que va a haber un segundo juicio que e ellos van a hacer así como de, no ahora vamos a contrademandar porque unas cosas sí son ciertas y otras no y así va a ser un cuento de nunca acabar bueno es así. entonces bueno pues ya eh, una hora con un minuto, ¿cómo ves? Ya terminamos, ¿no? Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Eh, recuerda que puedes escuchar estos podcasts de, de manera gratuita si no tienes Spotify. ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Cómo? Puedes buscar Amigos y Parejas, Proyecto Inframundo o los podcasts de FAB en Google, Google Chrome, eh, en cualquier plataforma de podcast que es completamente gratuita, solo busca los podcasts de FAB o búscalo por sus nombres como Proyecto Inframundo o Amigos y Parejas. También se resuben todos estos podcasts con imagen en YouTube, canal Los Cuentos de Fab. Muchas gracias a los que se están suscribiendo, a las nuevas personas que llegaron y, y también a las personas que llegaron a Spotify porque llegaron nuevas. Gracias porque este contenido es gratuito y se hace con la idea de darnos a conocer. ¡Saludos a Ale! ¿Quién es Ale? Ale, mi amiga, Alejandra. ¿Te pide un saludo o no, pues yo no quiero saludar porque Ella me... Exacto, un fuerte, un caluroso abrazo Gracias Ale por estar aquí con nosotros Como cada semana, ¿no? Así es Bueno, pues ya terminando este podcast, mi amor, te amo Este... Pero puedo estar sin ti